Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio de los nervios espinales. ¿Sabemos cuántos nervios espinales hay? Pues sí, conocemos que hay 8 nervios cervicales, 12 nervios serán torácicos o dorsales, 5 nervios van a ser lumbares, otros 5 nervios serán sacros y un nervio será coxigio. En total nos vamos a encontrar con 31 nervios espinales. Bien, eh, ¿dónde van a nacer estos nervios espinales? Bueno, pues nacen a partir de la raíz dors, eh, posterior, como eh, la raíz anterior, de la médula espinal. Y esta médula espinal ya sabemos que va a discurrir a lo largo de la columna vertebral a través por un orificio, ¿vale? Que es el agujero vertebral. Ahí es donde se va a situar la médula espinal. Bien. Entonces, eh, ¿por dónde va a emerger estos nervios espinales para poder llegar a los órganos efectores? Bueno, pues para ello tienen que salir de la columna vertebral y eh, para ello pues hay una eh, estructura que es un eh, orificio, un agujero que se llama agujero de conjunción. Vamos a ver esto en estas imágenes, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos la imagen, la vista superior de una vértebra, eh, en la cual podemos encontrarnos, identificar perfectamente lo que va a ser el agujero vertebral, en cuyo interior nos vamos a encontrar la médula espinal, ¿de acuerdo? Y en esta vista lateral lo que sí vamos a poder identificar ¿vale? va a ser el agujero de conjunción, que como veis está... Situado, formado, eh, por la, cuando tenemos dos vértebras, tanto la superior como la inferior, están unidas. Bueno, pues es por aquí por donde van a salir los nervios espinales. Vamos a intentar dibujar aquí, para dibujar un poco mejor esto, venga, lo pongo así un poco exagerado, ¿vale? Aquí discurriría la médula espinal, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Por aquí discurriría la médula espinal, ¿vale? Esta es una sección transversal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de esta tendremos lo que va a ser el nervio, eh, lo que es la raíz posterior, ¿vale? Aquí saldría la raíz anterior, dibujo el ganglio, ¿vale? Y tenemos que se ha formado el nervio espinal, ¿lo veis? Muy bien. Y yo aquí ya voy a dibujar lo que va a ser el eh, agujero de conjunción por donde emerge este nervio espinal, ¿vale? eh, Lo siguiente que vamos a ver es cómo se nombran los nervios espinales, ¿de acuerdo? Bueno, pues no hay un nombre específico para nombrar todos estos 31 nervios esp eh, espinales, ¿de acuerdo? Como pueden ser los pares craneales o como puede ser, eh, bueno, pues el, el nervio ciático femoral, ¿de acuerdo? Sino que eh, el nombre se, siempre se asocia a la vértebra más próxima, por donde va a emerger. ¿no? Entonces, eh, es muy sencillo. Si sabes el nombre de la vértebra, sabes el nombre del nervio espinal. ¿de acuerdo? Vamos entonces a explicarlo, bueno, dibujando aquí unos cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? Los estoy dibujando aquí en negro. Estos son cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí vamos a tener que identificar, ¿vale? Va a ser... La vértebra C7. Esto que estoy dibujando en estos momentos es, no es otra cosa que los agujeros de conjunción. ¿vale? Entonces, lo que sí tendremos que identificar será siempre eh, la vértebra cervical C7. ¿de acuerdo? Que es esta vértebra que tiene, la podemos eh, palpar en la parte posterior del cuello. ¿De acuerdo? Y es la que tiene la apófisis espinosa prominente. ¿Vale? Bien. Entonces, eh, hacia arriba... Hacia el superior, tenemos C6, C5 y C4. Y hacia abajo tenemos T1, T2. Bien. Bueno, pues el nervio espinal C7 viaja superior a través del agujero de conjunción a la séptima vértebra cervical. Lo voy a dibujar aquí. Este sería... El nervio espinal C7. ¿Vale? Con sus ramos anterior y posterior. Entonces, este de aquí, ¿vale? Sería el nervio cervical C6. Y este de aquí, ¿vale? Sería el nervio cervical, según lo que he dicho, C5. Bien. Pero... El nervio espinal inferior a C7 ¿vale? es C8, ¿vale? no va a ser T1, con lo cual el patrón ha cambiado, de acuerdo? Acordaros, el nervio espinal C8 es inferior a la vértebra cervical C7, con lo cual a partir de aquí el patrón cambia y por tanto inferior a la vértebra torácica 1, a la primera vértebra torácica, ¿vale? Nos vamos a encontrar, yo me voy a encontrar, ¿qué nervio espinal? Pues el T1, ¿vale? Y emergiendo inferior a la vértebra torácica, o sea, a la segunda vértebra torácica, me voy a encontrar el nervio espinal T2, ¿vale? De acuerdo. Pues bien, Última pregunta que nos vamos a poder realizar es, ¿qué tipo de fibras van a viajar eh, o poseen estos nervios espinales? Bien, pues los nervios espinales eh, tienen fibras mixtas. Esto quiere decir que nos vamos a poder encontrar tanto fibras eh, sens sensoriales como fibras motoras, ¿de acuerdo? ¿Y a dónde van a viajar estos nervios espinales? Bueno, pues eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Pues nada más. Te animo a que compartir, eh, si tienes alguna duda, bien en clase o a través del foro de la hora virtual. Si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.